Visto al vídeo y de lleno al metaverso que mata la poesía de la vida. Alerta. Tienen un de incidentes de amenazas, agresiones verbales y Por otra parte, verbales. los riesgos también están relacionados con la creación de avatares y perfiles falsos para realizar actividades Las malas. y internautas están ganando millones por ser eventos. Prácticamente. Un